Hola. en este vídeo tutorial vamos a ver las posibilidades del editor de estilos. Para ello tenemos que tener activado el modo avanzado. Hacemos clic en estilos, gestor de estilos. En la ventana que se nos abre, vamos a hacer clic en crear un estilo nuevo. Se nos abre esta nueva pantalla en la cual podremos cambiar todas las propiedades del estilo. Por defecto, se nos muestra el estilo base. Y aquí vamos a poder cambiar, pues, el ancho de página. Por ejemplo, reducirlo un 90%. Si queremos algún tipo de color... En las sombras... Bueno, el tipo de letra, los enlaces, el color tipo de página pues podremos cambiarle pues, diferentes aspectos aquí recomiendo que vayamos jugando con aquellas partes del estilo que más nos interesa eh, simplemente es quedarnos con lo que más nos gusta o el juego de colores que más nos satisfaga también podremos cambiar la imagen de la cabecera o el fondo de esa cabecera, bueno, en realidad casi cualquier aspecto de nuestro estilo base podremos cambiarlo, vamos a ocultar el menú por defecto, mostrarlo, ver si queremos una navegación horizontal en los exportados HTML, si vamos a usar iconos base en negro o en blanco, o no, queremos determinados aspectos sobre los iDevice e o sí que queremos ya para los niveles más avanzados incluir contenido y clases CSS. En cualquier caso cuando ya hayamos cambiado todos los aspectos que nos gusten le vamos a hacer un guardar como y le vamos a poner nombre. Bien, y finalizamos esta parte. Nos volveremos a, nuestros, a nuestra parte de estilos y para mostrar el estilo que hemos creado, haremos clic en estilos y seleccionaremos muestra de estilos. Si queremos ver cómo queda en una exportación HTML, haremos clic en el botón correspondiente. Aquí vemos los aspectos que hemos ido cambiando en nuestro estilo.